Muchas gracias por venir a todos y nada, que me hace mucha veces que hayas venido. <risa> se llama Tren en marcha. Hay varias paradas antes de bajarse del tren en marcha y cada una de ellas Arranca. es más emocionante que la anterior. Arrancas el techo y siento miedo. No hay vuelta atrás. El corazón se ha descosido para que lo abramos en canal y bebamos de él. Lo agarras con las uñas con cuidado y le vas bordando despacio al ritmo de lengua y delirio. Creemos sangre hasta caer borrachos. Yo de tu lado, tú del mío. Nadie entenderá esta sed inagotable. Esta noche agarras mi cuello al borde del abismo. Me cuesta respirar y tú tiras despacio de mí. Espacio, despacio, despacio. Avivando el fuego, despertando los vampiros de Pandora. El camino 6, de vuelta borrado, entre los espacios que separan los dedos de tus pies. Uno, dos, tres, el siguiente, el siguiente, mañana no existe. La cordura no es una opción. Maquiavélico, engarzas tus puertas de títere. Haces las paredes con la misma delicadeza que abres tu boca. A dejar escapar las palabras que me hipnotizan, los besos que me embriagan, que utilizas como arma ante las comitivas explosivas de mis cavilaciones. No dejamos pistas en tu cuerpo. Todos los mártires yacen en mí, en mi espalda, en mi cuello, en mi aliento. Me explicas con tus miradas, porque no me puedes explicar con palabras. Abro los ojos en medio de un desierto. Tiro del alambre que muta en mil direcciones. Deshojas la mañana desgarrando mis costados para hacerlos coincidir. Giramos en todos los sentidos. y Me convierto en puzzle, en muñeca, en invisible. En tormenta, en pregunta, en respuesta. Y el sentido deja de tener sentido para convertirse en tú y yo. Estamos en un tren en marcha que no sabemos dónde va, pero que cada estación es mejor que la anterior.